Martín, te lo decíamos recién, fue liberado de prisión en una audiencia que hubo ayer, una jueza de garantías, así lo decidió. Lo primero que quiero preguntarte Martín, o voy a volver a usted, lo primero que quiero preguntarle Martín es eh, si sintió que estaba garantizada todo, todo su pool de, de garantías constitucionales entre la detención y su liberación en la jornada de ayer. No, por eso justamente nosotros en la defensa expusimos una serie de argumentos para que se nos era la libertad inmediata este, y que el proceso había sido viciado de un montón de cosas uh -huh. y ¿Por ejemplo? lo que entendió la jueza fue que había que liberarla uh -huh. y por ejemplo una de las cosas que el día viernes cuando ya llevábamos más de 72 horas de aprendido en un calabozo nos enteramos de todas las notificaciones que teníamos de parte de la fiscalía uh -huh. de nuestras órdenes de detención, de las imputaciones que nos estaban haciendo y que por eso íbamos a ser trasladados al penal. Néstor, ese es uno de los puntos más fuertes en la defensa de, los, de las personas que fueron detenidas, de los tres imputados en ese momento, que es que no habían sido avisados, no habían sido notificados de sus imputaciones. ¿Eso fue así? ¿Ustedes tienen conocimiento en el ministerio de que haya sido de esa manera? No, pero, a ver, lo que nosotros pasó ese día, que yo estaba presente, fue porque habíamos, habíamos empezado a charlar con Martín cómo iba a ser la metodología de, de, de la marcha, uh -huh. Y nos enteramos en ese momento, estábamos charlando justo con Martín, nos enteramos que había una orden de detención por parte de la Fiscalía. Uh -huh. eh, por lo tanto, lo que se llevó a cabo fue cumplir esa orden de detención. O sea, a ustedes tampoco les consta que ellos hayan sido correctamente no. notificados de las causas previas, que son centrales, porque recordemos que acá lo que se hizo fue llevar los presos por el criterio de reiterancia. No, nosotros no nos contamos, pero sí lo que teníamos en la verdad que se habían sido notificados, pero... Uh -huh. no, no, ¿Ustedes bueno, creen que sí habían sido notificados? Sí, por supuesto. Bien, y, ¿y ustedes aseguran que no? No. Bien, ¿y eso cómo se puede mostrar? ¿Lo tiene que demostrar directamente la fiscalía que actúa en cada Exacto, una de esas causas? Exactamente. Pero no, no lo pueden garantizar, digamos. No, sí. A ver, la fiscalía, vuelvo a decir, te tendrías que preguntarle al fiscal uh -huh. y que te mostrara el expediente. Pero, uh -huh. pero, pero no nosotros, desde Nosotros a partir... No, no, del el Ministerio de Seguridad no. Porque Bien. nosotros lo que hacemos fue dar cumplimiento a... Bueno, somos auxiliares de la justicia. Uh -huh. Entonces, inmediatamente... El, nos, ...nos piden una orden, de una orden de detención, tenemos que cumplir con eso. Ese es uno de los puntos que señalan. Y otro de los que ustedes marcan es que la ley está mal aplicada. Yo, sinceramente, cuando voy al Código Penal, veo el artículo 194... ...y veo una, un precepto que está totalmente siendo incumplido. Pero encima no una, sino varias veces. Eh, usted, Rodríguez, había hablado con nosotros el lunes en una marcha... ...en un piquete que cortaba no un acceso, sino cuatro al mismo mm. tiempo... ...y charló después con nosotros y con otros medios... ...al otro día haciendo lo mismo, o sea... ...ya veo mínima reiterancia de un día hacia el otro... ...y encima flagrancia, estar en ese momento cumpliendo el delito. Sí, mira, eh, para nosotros es muy importante que se entienda lo siguiente... Uh -huh. eh, ...hay una animosidad y en un punto una intencionalidad... ...de parte de los funcionarios e inclusive de la propia fiscalía... ...de aplicar con criterios distintos... El, el artículo 194 del Código Procesal Penal. Porque lo hemos dicho reiteradas veces, eh, con el ánimo de criminalizar la protesta social, el piquete, el corte, y usar el Código Penal en la mano, eh, se está condenando en realidad un reclamo que está expresando una situación eh, muy compleja y muy complicada para la provincia y el país. Situación... Que es el reclamo de trabajo sí, genuino. Sí. Y por qué decimos que un gobierno es que gobierne con el código sí, penal. Sí, sí, no, mano. pero nosotros decimos esto por qué, por lo siguiente. Acá en Mendoza han habido reiterados cortes de otras fuerzas uh -huh. e inclusive el propio gobernador, Alfredo, el ex gobernador, Alfredo Cornejo, hoy candidato a gobernador por Cambio a Mendoza, participó de esas movilizaciones. Te referís a las nosotros, eh, anti -gobierno nacional de Sí, de la, de y, la y época nosotros de la en Interes. ningún momento vimos que ni la fiscalía ni ninguna fiscalía, uh -huh. ni mucho menos los funcionarios del gobierno como el señor Néstor Majul, aplicaran el mismo criterio para sus propios correligionarios y en ese momento funcionarios que estaban haciendo un corte de calle. Eh, Entonces eh, nosotros en ese aspecto lo que entendemos es que acá lo que se quiere hacer con el ánimo de discutir si está bien el piquete, si no está bien, la metodología de una organización o no, es... Correr el eje de una situación que tenemos en la provincia y en el país, que es muy grave. Que es que hay gente que no puede comer. Es gravísimo. Yo quiero ir y preguntarle a Néstor por esto que acaba de decir, pero antes quiero puntualizar algo. Lo que usted está diciendo entonces es que no está mal detenido ni está mal aplicada la ley, sino que hay una doble vara. Pero en principio está diciendo no estamos mal detenidos. Nosotros estamos diciendo que hay una doble vara y que con el ánimo de criminalizar la protesta social, se quieren esconder un montón de problemas que tiene esta provincia y el sí. país. Pero lo primero que le ¿Y pregunto qué pasa? es, usted me dice, la ley está, lo que pasa es que la aplican cuando ellos quieren. Entonces, ¿no está mal aplicada cuando se las aplican a ustedes? Sí, entendemos que sí. Está mal aplicada. ¿Por? ¿Por qué? Y porque hay derechos constitucionales. Hay un montón de jurisprudencia que la expusieron los abogados en la defensa nuestra que establece que hay una inconstitucionalidad, la, pero la jurisprudencia la, la interpreta un juez. Sí, Néstor, usted quiere responder sobre lo de cornejo no, cortando no, las calles que dice Tenemos el la no, Si quieren se sí, las mostramos. No, Creo que no, no, hemos pero, visto a sí, varios sí, dirigentes pero de. Pero a, ver, a ver, vamos a aclarar una, una cosa. Primero que los derechos constitucionales están totalmente garantizados. El Derecho a, a la huelga es totalmente, totalmente, totalmente. Eh, garantizado a través de la Constitución Nacional, por lo cual no está no está uh -huh. prohibido protestar. Lo que está prohibido es cortar calles, ¿de acuerdo? Después hay un código de convivencia y un código contravencional y un código penal uh -huh. que también regula eso. Y que por ejemplo las marchas que son institucionales, como la del 8M, o la del 24 de, de marzo, como, todo, como todas las marchas que se realizan organizadamente, que se avisa con anticipación las marchas culturales como la, la, la vendimia que se organizan con, con tiempo y con, uh -huh. con, con, un, con una organización previa eh, la, la, la marcha o las marchas o las digamos las competencias deportivas uh -huh. muchas veces se ha comparado a veces un corte eh, de esta manera con una con una, con una competencia deportiva y no se puede comparar porque todo eso está permitido si se comp si se anticipan a esa marcha en las marchas que se par que, que están mostrando no hay una necesidad directa de cortar calle como sí la hay cuando se, se, el pueblo obrero... Eh, el, el, el, la intencionalidad de cortar la calle en las movilizaciones políticas de 2020 y 2021 eso, hubo una intencionalidad directa pero aparte, ¿por qué se no. juzga una intencionalidad directa de cortar la calle? yo le pregunto esto quizás desde el desconocimiento Exacto. en el mundial, cuando la gente sale y corta la calle deliberadamente porque quiere? ¿eso por qué es distinto? ¿por qué es distinto? porque justamente es una manifestación cultural es, es un, es pero un la parte... ley no dice manifestación cultural la ley dice, por se eso, prohíbe cortar por eso interceder fe, pero en el código de convivencia sí existe esa, esa situación en la, en la ciudad, por ejemplo Sí existe. Entonces en hacemos... esa situación deciden no hacer cumplir el código penal y sí hacer el, cumplir el código de, no, de no convivencia. No, no, no solamente eso, sino que sean en muchos casos, como eso sea, ha durado un tiempo determinado, de una hora, ¿no? se pack, esas cosas se, se organizan. No hay un organizador. vos okay. Cuando se juntan manifestaciones de este tipo, no hay un organizador. No no no, no hay una persona que, eh, cuando los festejo, no hay un organizador. Acá sí hay un organizador que te puede decir, vamos a estar media hora, 40 minutos, claro. una hora. Nosotros más hemos... Sí, pero Lo que estamos diciendo nosotros es que es una marcha organizada como la que muchas veces provocamos y, y, y tenemos con ellos, y que... En, en muchos casos van hasta por media calzada, permitimos. Lo que no se permite en Mendoza es cortar deliberadamente una calle por tiempo indeterminado. Claro, pero en este planteo de doble vara que hacen estos no, sectores... No, hay, no, existe eso. Usted dice no hay un organizador. El precepto o la característica de que haya un organizador o de que sea una marcha política o de que sea un evento cultural no está tipificado hemos, en el código. Hemos, o sea, ¿hay, hay una lectura hemos, parcial hemos, de cuándo sí y cuándo sí, no? Hemos, hemos, hemos eh, identificado a muchísima gente con relación al tema de... ...de los festejos de, de, de, de la Selección Argentina de Campeones. Hemos identificado a muchísima gente que también no solamente cortó calles ...sino que provocó disturbios. Y, sí. y en muchos casos se identificó a muchísima gente y en muchos casos se llevaron detenidos. Uh -huh. Por lo tanto no es, no es verdad que hay una doble vara. Y vuelvo a decirte que hay situaciones que se, que se quieren comparar que no son así. Uno muchas veces se ha coordinado con el pueblo obrero de no cortar las calles... Sí. Dicen que no van a cortar calle, inmediatamente después terminan cortando deliberadamente la calle, lo cual es lo que no, se, no vamos a dejar que en Mendoza ocurra. Ahora, no sé. eh, tengo Martín, ¿se pueden los dos interrumpir cuando quieran? Si, por supuesto, sí. eh, tratemos de hacerlo con respeto. Lo único que yo digo es, y voy una más sobre la doble vara. Eh, que yo recuerde en el último año, año y medio tenemos tres personas detenidas y las tres trasladadas al penal por este tipo de causas un líder sindical y dos líderes políticos al resto de las personas no le corre ningún tipo de antecedentes Tendría, solamente ten, a quien encabeza porque eso a mí también me hace pensar que hay una que arbitrariedad tendrías que preguntarle al, al, al, al, el juez, fiscal. al, juez, al fiscal y al juez de garantía bien, pero ustedes no les llama la atención eso que, que haya no, siempre líderes somos auxiliares de la justicia nosotros uh -huh. lo único que hacemos es identificar a las personas ...que están produciendo un hecho delictivo en ese momento... ...generalmente no ocasionamos, generalmente no ocasionamos... ...porque como vos dijiste muy bien, es un delito de fragancia... Uh -huh. ...podríamos tranquilamente en ese momento... ...pero muchas veces lo que nos ordena el fiscal... ...es identificar a las personas, uh -huh. se identifican las personas... ...y después por supuesto todo el procedimiento ju judicial... ...lo realiza bien. el Poder Judicial, no nosotros. Eh, Rodri, sí, sí no yo una cosa, eh, es muy llamativo cómo el funcionario... ...habla de organizadores... Para nosotros eso es muy peligroso. Primero porque, como cualquier organización, defendemos democráticamente las cosas que se resuelven. Acá no hay un organizador. Hay un grupo de personas que el gobierno de Suárez y de Majul, siendo funcionarios, no por ejemplo, no les satisface... El reclamo de trabajo Martín, si lo hubiera organizadores pero no, pero La marcha no pero se lo por ejemplo, Te lo digo porque años, se votan en el Entonces es muy peligroso, ¿sabes por qué? Porque ver, nos da la razón En la defensa de la juez, de nuestra De nuestra defensa ante la jueza De que acá había persecución política ¿Por qué? Y éramos presos políticos Porque ¿por está diciendo Identificamos a, si a los organizadores No sí. Pero si votes. Eso es un problema. Y para nosotros es muy peligroso uh -huh. porque se están gastando energías y material humano en perseguir a líderes políticos y sindicales en aprenderlos de una forma equivocada, incorrecta, que equivocada, lo interpretó la jueza, lo interpretó la jueza, por de eso acá. nos liberó, porque no, estaban no. violadas todos los derechos de defensa, por ejemplo. ¿Qué no, no, de defensa? No, no tuvimos tiempo a defendernos ni a ver el expediente. El expediente lo vimos el mismo día de la audiencia. Pero, Pero más allá de eso, el problema cuál es. Sí. Se destinan un montón de recursos a intentar boicotear un corte de ruta o una movilización. No, es verdad. Cuando acá en Mendoza han habido femicidios que no se atienden, acá en Mendoza hay un déficit habitacional de más de, de 100.000 casas. No Seis de pero cada. Tío, pero, sí, ver, tiene mucho que ver. No, pero, porque ustedes son funcionarios de un no gobierno. Ustedes son funcionarios de un gobierno que tiene que resolver sabrán, el problema Martín. social. Martín. Martín, nos arrimamos ustedes a la Ustedes son que funcionarios que está de un gobierno que tiene que resolver el problema social. Y no lo están haciendo, No lo están haciendo, Nos Ese es el problema. Los piquetes existen porque no se resuelve el problema del Escuchémonos. Son los primeros que no respetan los derechos de los demás. Nos arrimamos. Nos presentamos. Le preguntamos a la gente, a cualquiera, uh -huh. discúlpame, ¿con quién hablamos? ¿Quién es, quién es el, el responsable de.? de... Uh -huh. Martín. Martín. 30, 40 personas, Martín. ¿Cómo que no hay organización? Hay una organización y hay un organizador. ¿Por qué nosotros hablamos con vos? ¿Por qué vos te presentás y no se Porque la gente eso, te eligió como organizador. Entonces, ¿cómo, ¿qué tiene que ver? Yo te voy a ir. Yo, nosotros fuimos a hablar con la persona que nos podía dar la garantía de que en algún momento podíamos tener una marcha como la que pretendemos siempre, que sea organizada y que respete todos los derechos. Los primeros derechos es que ustedes se puedan manifestar tranquilos. Mirá, Martín, a mucha gente de la que va ahí, yo he vivido en Rodelmedia, yo he vivido en, en, en, cerca de la colonia de Ambal, la, conozco, veo la es gente que realmente la situación eh, nacional... La, la está haciendo realmente pasar muy mal. Lo conozco. Totalmente. Lo veo, ¿no? Por eso hay piquete pero, y pero déjame terminar, un reclamo sino, nacional pero esa gente, esa del cual usted gente, interrumpe. Pero esa, pero esa gente no va con ánimo de, de, de provocar, de ser de de algún delito. Va con ánimo de protestar porque la está pasando mal, pero no de tener delito. Porque nosotros hemos visto que ustedes se ponen unos en adelante y otros atrás de los organizadores con chaleco del polo obrero que hay gente que se quiere retirar de la marcha porque se le hace tarde porque tienen los chicos chicos y no las dejan irse entonces perdón ¿cómo que que no, la dejan ellos irse? no dejan irse a la gente de la marcha tal? hay un montón de gente que se ha querido ir le hemos pero, visto nosotros pero a ver el lo que entonces pero hay cautivar de la marcha hay organizadores, del de hay organizadores sí. usted que debería dicen, explicar ¿dónde por Martín, qué Martín pero hay piquetes en Mendoza y demás frente a gobiernos que no resuelven el problema del trabajo y usted se tiene que hacer cargo gobierno es Martín, parte Martín, del gobierno de la provincia de que y usted está si gastando queremos, una intervención ahora en explicar por qué con el polo obrero y con Martín Rodríguez entonces se tiene que hacer cargo de la situación que hay los piquetes no existirían si las personas del polo obrero y de toda la unidad piquetera y de todas las organizaciones tendrían un trabajo con un salario igual a la familiar ¿Le puedo decir algo? Usted es referente de una entidad que habla mucho sobre respetar los derechos de los otros y sobre mantener una vida institucional. Cuando el funcionario está queriendo decir algo que a ustedes no les gusta, que es, según él, que mantienen cautiva a la gente en las marchas, usted lo interrumpe y pasa por encima de él. Y después le dice qué es o qué no es gastar una intervención en televisión o en el medio que sea cuando uno tiene derecho a opinar y a decir lo que tenga ganas respecto a lo que tenga ganas. Sí, Yo que... quiero terminar de escuchar, por ejemplo, si en verdad un funcionario del gobierno de Mendoza considera o asegura haber visto que ustedes mantienen a la gente sin poder retirarse de las marchas. No puedo terminar de escuchar esa respuesta. Ah, Bueno, me pregunté, Yo, Nosotros, ¿qué vimos el día que a Martín eh, se lo llevaron detenido? Eh, la marcha se desarrolló con total normalidad. Pudimos decir, van a caminar por media calzada, eh, iban representantes del polo obrero adelante, iban representantes del polo obrero atrás, con los chalecos identificados, con megáfonos, digo, lo vimos todos nosotros, lo vimos todos los que estábamos ahí. Había gente que en un momento, no sé, se produjo como, un, como una discusión entre ellos, entre gente que se quería ir y se quería quedar... Y alguna gente se quiso retirar y los mismos que estaban atrás le decían no, por favor, no, no, no, no, no, vuelvan a la marcha, vuelvan a la marcha, y volvían a la marcha. O sea, pero lo vimos todo, no es que estoy inventando, lo vimos, había colegas de ustedes también que pueden verlo. No es que estemos inventando, pero esto. A ver, vuelvo a decirlo. Bueno, partirlo desmiento. Bueno, está bien, lo puedes mentir tranquilamente, pero lo vimos nosotros. Digo, no, es que no pasó, pero no quiero entrar en eso, porque él habló de que es peligroso. Si nosotros sé no, no charlamos con alguien, ¿qué es lo que nos pasa en esto que vos decís en las manifestaciones espontáneas? que Es muy difícil poder charlar con algún organizador porque nadie existe, pero acá sí existe. Te lo, te, lo, te lo señalan los propios manifestantes, te dicen con quién hablamos. sí A mí qué? lo que ¿Con? me llama la atención es que de los detenidos se han sido siempre referentes o de organizaciones sociales o sindicales. Bueno, nunca eso, se, nunca hay un antecedente para nadie más. Bueno, preguntalo. Desde sí, pues, se seguro, apuntalo, seguro. Por ejemplo, preguntalo, Ahora tengo ustedes que de, es del mismo. De pero pues somos auxiliares. ¿Seguro? Nosotros ¿sabes? nos dicen... Eh, eh, eh, que en este momento tenía una orden de detención sobre Martín Rodríguez y, fuimos a, a, eh, y, y la gente procedió a... Sí a detener a Martín porque había una orden judicial, somos auxiliares. Por una reiterancia respecto a cuyas este, notificaciones ellos dicen no haber recibido ni siquiera una. Bueno, vuelvo a decirlo, ese es otro tema que tendrá que, que, que responder sí. la. Ahora, ¿corresponde la que el Ministerio de Seguridad se involucre en resolver esa, ese interrogante? Si habían sido bien o mal notificados, pregunto. No, nosotros somos, vuelvo a decir, somos auxiliares, a la Justicia uh -huh. estamos en división de poderes. Claro. A Nosotros, nosotros vienen. Una orden de un fiscal que tenemos que detener a cierta persona y nosotros, no, si, lo, si lo, lo detuvo, lo notificó antes, no después sí. se va a ver en la causa. Que dice que no corresponde cumplimos, a saber si era cumplimos, verdad. Cumplimos la orden que nos da en ese momento la justicia.